Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, segundo video del día, brothers, ¿cómo están chicos? Bueno, les traigo este video, que no puedo dejar pasar de hacerlo porque el video anterior fue un éxito total, el del código del de mes pasado, que tenía que ver con mi creador favorito de contenido, mi CC favorito, bien, entonces... Eh, fue el código que más utilizó la gente en SA. Así que estoy hiper contento, hiper feliz Y eso me pone, la verdad que me motiva un montón Así que por ese motivo, aquí les traigo el segundo Que como pueden ver por aquí Estamos eh, trayendo lo que tiene que ver Aquí no, si exactamente lo estoy señalando bien ahí Sí, sí, sí, perfecto, ahí va Nando, capo, mi cc, fab 1120 Nando, capo, mi cc, fab 1120 Es mi código para que lo utilicen, chicos ¿Qué te da ese código? Bueno, te da. Desde reservas personales, kit de, peque kit de bo botiquines chicos, eh, kit de reparación chico, eh, matafuegos manuales, eh, bonificación de experiencia, eh, experiencia para la tripu, experiencia libre, kits grandes, botiquines grandes, matafuegos automáticos, porteres de bonificación de experiencia durante una hora por 200% la experiencia de tripulación ganada en una hora, eh, por, 3, por 200% por 3% eh, de experiencia libre, un mecanismo de rotación, que esto solo ya vale 600.000 créditos, más o menos depende del tier, pero can, fíjate que anda por ahí, y además tenés códigos de descuento de el 20% y el 30%, chicos, o sea, es una bestialidad, es eh, si no mal entiendo tiene que ser eh, no son acumulables, es exactamente igual que el mes pasado. No son acumulables, tenés del 10, del 15, del 20, del 30%, lo que suma un 75% en total. Eh, pero no se pueden acumular, es decir, no puedes sacar, no puedes sumar uno de 30 y uno de 20 y sacar y comprar algo, ¿entendés? Eso, lo que no se puede, lo único. Pero después lo puedes usar como quieras. Lo que sí, ustedes saben que en LATAM Latinoamérica los precios son un poco más accesibles que en otros servidores. Entonces Wargaming le puso ciertas restricciones a lo que tiene que ver con todos los códigos de los creadores de contenido. No solamente el mío, sino el de todos. Pero la cuestión es que eh, los, de, los de 20% no podés aplicarlos solamente en el de 90 y de 360 días de cuenta premium. Ahí no lo podés utilizar. Eh, ni en vehículos premium de nivel 8. ¿Bien? Eh, ni en oro. O sea... Puede ser vehículos premium de tier 7, de tier 6, de tier 5, de tier 4, de tier 3. Eh, cuenta premium de 30 días. Cuenta premium de 15 días, de 14 días. Eh, algún vehículo. Bueno, otra cosa. Pero no puedes usarlo ni en 90, ni en 360 eh, días de cuenta premium. Ni en tier 8, ni por oro. Bien, esa es la única restricción. Y el de 30% exactamente lo mismo. Eh, el cupón de 20% es válido por 5 días después de que lo recibís. O sea, por ejemplo, vos terminás todas las misiones que tenés que hacer... Eh, una vez que terminaste las misiones Te dan el código te da, Perdón, te dan el 20% de descuento Por ejemplo, y ese 20% Lo puedes utilizar 5 días después ok Y el de 30% vale, Es válido por 3 eh, días Más después de haberlo recibido ok Tenía, O sea, más o menos calcula eh, según tu, tus ingresos Porque tal vez querés comprar, no sé, 30 días contra premium Pero con el de 20% eh, O el de 30% te falta un poco todavía Entonces de ahí tenés que poner tu bolsillo Bueno, eso tenés que ir resolviéndolo vos, bro Pero, bueno, lo importante es que tenés un 20% Un 30% de descuento Está bárbaro y encima tenés un montón de cosas En el medio eh, que tiene que ver con Cuestiones del WOT en sí, ¿no? Y... Eh, tanto los códigos como las misiones estarán activas desde el 4 de noviembre, es decir, desde ayer al 3 de diciembre, ¿ok? O sea, prácticamente un mes lo tenés totalmente disponible. O sea que yo te, lo que te recomiendo es que uses mi código y que le apliques todo lo que puedas para obtener todos, todos, todos los beneficios que podés obtener, brother. Así que, bueno, básicamente eso, chicos. Nando Capo, mi CC. FAP1120 es mi código, utilízalo libremente, les agradezco un montón este código es obviamente eh... nos lo da Wargaming, por supuesto claro que sí, así que desde luego que estoy muy muy agradecido con la gente de Wargaming con la gente de World of Tanks y qué mejor que ustedes le pueden sacar provecho y sacarle todo ese jugo para que todas estas cosas sean para ustedes no dejen pasar esta oportunidad chicos, porque son códigos que no sabemos si el mes que viene puede que estén, pueden que no estén no lo sabemos, así que esta es su oportunidad para hacer misiones. Encima la, la activan el código. Eh, voy a estar bajando, abajo dejando en la descripción cómo tenés que hacer para activarlo. Y, y simplemente pones el código y ya se activan las misiones y las vas sacando solas. Fíjate porque las vas sacando solas re tranquilo porque eh, daño causado: 30.000. Tenés que ser uno de los mejores 10 de tu equipo eh, en experiencia y tenés que hacer 30.000 en cualquier cantidad de batallas. Así que re tranquilo, tranquilo. Andas jugando que durante el mes la vas sacando tranquilamente. Bueno amigos, muchas gracias por estar del otro lado, que me trabo, que no sé hablar qué me pasa hoy, así que no, debe ser que estoy cansado porque acabamos de terminar un directo ahí de 3 horitas y media más o menos, así que nada chicos, por eso es que se viene doble video más directo hoy tremendo, fue un día de locos. Gracias, recuerden que también está entrenando, que abajo les voy a estar dejando la página por si quieren hacer cursos de World of Tanks para aprender a jugar un poquito mejor o para desarrollarse o desenvolverse un poquito mejor en el campo de batalla y... Les agradezco como siempre a todos ustedes porque son unos cracks, son unos genios y los quiero un montonazo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.